Estoy sin ti, estoy sufriendo, llevo un año sin dormir Nunca me había sentido infeliz Mi cuarto se inundó de lágrimas, te sé que no estás aquí Y Estoy sin ti, estoy sufriendo, llevo un año sin dormir No puedo seguir así Te extraño de aquí a Saturno Por alejarme no me culpo Porque sé que estoy dispuesto a sacrificar cosas que tú No sabes cómo y sigo aquí, yeah. pensando What? en ti y en todas las pa' Ya Dentro yeah. de poco en la muñeca yeah. Richard Ya yeah. En la Cherokee dando, dando vueltas por ahí, por ahí. Por ahí nos escapamos. Por, por ahí sigo aquí, yeah. pensando yeah. en ti y en todas las pa' de Ya yeah. yeah. Dentro de poco en la yeah. muñeca yeah. Richard Ya yeah. yeah. En la Cherokee yeah. dando vueltas yeah. por ahí. Por ahí nos escapamos. Yeah. Por ahí Ya yeah. yeah. estoy cansado de buscar. Yeah y yeah. no termino encontrar yeah. alguien como tú que no yeah. me termine porque ya me aburro al hablar, yeah. ya no me quiero cortar, no. tampoco te quiero mirar, no. Mira el pasado y existen heridas que yo no he podido solo curar. Solo es conmigo, nos escapamos, Asapamos. nos comemos y solo amigos, todavía te recuerdo y los anillos, estaba enamorado yeah. y veía yeah. en brillo, veía en brillo, solo es conmigo, nos yeah. escapamos, yeah. nos comemos y yeah. solo amigos.